¿Sabías que a lo largo de la historia se han registrado extrañas lluvias que parecerían haber sido sacadas de una película de ciencia ficción? ¿Qué haría si de pronto comenzaran a caer peces del cielo, ranas o incluso sangre? Hoy vamos a retroceder en el tiempo y desempolvar los registros de estas inverosímiles lluvias. LLUVIAS EXTRAÑAS La lluvia es uno de los fenómenos del medio ambiente más común y al mismo tiempo más sorprendente, aún dentro de su simpleza. En términos científicos, la lluvia no es más que la precipitación de agua desde las nubes hacia la Tierra. La lluvia siempre es agua en estado líquido, aunque a veces puede estar acompañada de otros estados como el gaseoso, por ejemplo la neblina, o sólido, ejemplo el granizo. La lluvia junto con la luz solar es esencial para la vida en la Tierra, pero ¿qué pasa cuando la lluvia no solamente se trata de agua? lluvia de piedras. En 1768, la Academia Francesa de Ciencias encargó al erudito Anton Laurent que investigara un misterioso suceso que corría de boca en boca por algunos lugares del país. Según los rumores, un grupo de aldeanos confirmaban que habían visto con sus propios ojos cómo en un día despejado caían piedras del cielo. Anton Laurent, padre de la química moderna, concluyó indignado que los testigos mentían o se equivocaban. Sencillamente era imposible que de manera literal llovieran rocas. Por supuesto, él se equivocaba. Lo cierto es que al año caen a la Tierra innumerables fragmentos de cometas y meteoritos de todos tamaños, los cuales al fragmentarse pudieran confundirse con una lluvia de piedras, justo como lo ocurrido en Francia. Lluvia de peces Otro de los casos más sorprendentes de creer, se produjo el 5 de mayo de 1848 en Londres. Pese a estar despejado, empezó a caer un abundante chubasco de peces plateados de 15 centímetros de largo y grandes aletas. Los animales eran tan llamativos que algunos ejemplares fueron enviados a expertos de varias universidades donde el decano de dicha universidad de ciencias de El Cairo informó que los peces pertenecían a una especie de agua que prolifera en el mar de Galilea. Otro caso parecido fue el que sucedió en Fandipur en la India el 19 de febrero de 1930, donde testimonios confirmaban que al mediodía el cielo se nublaba y comenzaba a llover ligeramente. Después caían grandes peces golpeando las espaldas de las personas. Un testigo sorprendido cuando miró a su alrededor vio como un buen número de peces estaban en el suelo, comentando que eran de más de cinco especies distintas, donde él y muchas otras personas que también veían lo que acontecía comenzaron a recoger dichos animales al terminar la lluvia. ¿Cómo pudieron haber llegado los peces ahí? Lluvia de ranas Más recientemente, en julio de 1979, la agencia soviética TASS informó que una tormenta había dejado caer millones de ranas sobre Dargan, un pueblo cercano al mar de Aral. Los soviéticos afirmaron que un remolino había succionado todo tipo de objetos y animales, llevándolos hasta el lugar. Otro caso similar ocurrió el 7 de septiembre de 1953 en Massachusetts. La avenida Paxton estaba llena de ellas y los chicos las juntaban a montones sin más ayuda que las manos. Aparecieron muchos en los tejados y los desagües, lo que pareció desmentir que provenían de un estanque desbordado, como según avisaron las autoridades. Hasta el día de hoy, en ocasiones noticias de lluvias de peces y ranas siguen llegando a los medios de comunicación desde todos los rincones del mundo. Pero, ¿qué provoca estos extraños sucesos? Lluvia de sangre La tarde del 22 de julio de 1955, se encontraba Ed Moss trabajando en el jardín de su casa en Ohio, Estados Unidos, cuando alrededor de las 5.30, de pronto, le comenzaron a caer en los brazos y manos unas cuantas gotas de un líquido rojo y caliente. A los pocos instantes, la lluvia roja caía a todo en su alrededor. De las nubes sobresalía una protuberancia oscura y de allí caía la lluvia roja, precisamente encima de un duraznero que había en su jardín. Afirmaba que dicha nube no era muy grande, pero que tenía unos colores extraños. Incluso comenta que la observó durante unos minutos tratando de dar con lo que era y después comenzaron a arderle los brazos y las manos donde le habían caído a las gotas. Además de decir que eran pegajosas, sentía como si pusieran alcohol sobre la herida. Corrió a su casa a lavarse fuerte con jabón y agua caliente. A la mañana siguiente, Ed Mott descubrió que su doraznero se había marchitado junto con el pasto que tenía debajo y toda la fruta se había secado. No había aviones en la zona cuando cayó la lluvia, y parece poco probable que una fábrica de productos químicos pudiese producir una nube capaz de cernerse sobre un solo lugar durante varios minutos. Varios representantes de las fuerzas aéreas vinieron a hablar con Mott y tomaron muestras del árbol, las frutas y el pasto. Si descubrieron algo, se lo callaron, y la naturaleza de la lluvia siguió siendo un misterio. Lluvia de aves muertas Sucedió durante la madrugada de 1896 en Luisiana, Estados Unidos Llenando literalmente las calles de la ciudad Había patos silvestres, tordos cantores, pájaros carpinteros y muchas aves de extraño plumaje Algunas parecidas a los canarios, pero todas muertas Cayendo a montones a lo largo de las vías públicas La única explicación posible de tan triste suceso fue que habían sido arrastrados tierra adentro por una reciente tormenta en la costa de Florida y habían muerto a causa de un súbito cambio de temperatura que había tenido lugar en la zona. No obstante, si las tormentas y los cambios de temperatura son comunes, las lluvias de aves no lo son. Lluvia pestilente La más terrible calamidad de la historia, ahora conocida como la muerte negra, fue una devastadora peste que asoló a Europa en 1348. La cifra de muertos en Europa y el norte de África se han estimado en aproximadamente un tercio de toda la población. El historiador italiano llamado Giovanni Villani, que murió por la peste, escribió en su crónica de Florencia que en 1347, un vasto vapor procedente del norte se instaló en muchas ciudades y aterrorizó a sus habitantes. Según Villani, varios escritores informaron que pequeñas formas de vida animal cayeron del cielo en oriente portando pestilencia. Pulgas, langostas y animales ponzoñosos abundarán en la faz de la tierra y habrá muchas señales y prodigios en el aire que causarán incalculables pérdidas humanas en todo el mundo", escribiría el abad Trintemius al recordar una predicción que terminó por cumplirse. Este es el único documento que existe de la época que relaciona correctamente las pulgas con la peste negra de 1348. Lluvia de serpientes Sumamente extraordinario sería lo que sucedió el 10 de enero de 1877 en Memphis, Tennessee, que mereció una nota de la revista Scientific American que describiría lo siguiente Cayeron del cielo miles de serpientes cuya longitud oscilaba entre los 30 y 40 centímetros Charles Ford fue el primero en recopilar información sobre estas extrañas lluvias hurgando en escritos, periódicos y anales de algunas sociedades científicas que les concedían escaso interés De los recortes obtenidos integraría un libro que se volvió un clásico de lo insólito llamado El libro de los condenados al ser un conocedor de este tema, Charles Ford declaró sobre la lluvia de serpientes que solo supo de cuatro casos semejantes frente a los 294 conocidos de ranas y peces. Por fortuna, las serpientes de Memphis no eran venenosas. ¿De dónde vendrán estas insólitas lluvias? Hasta el día de hoy, en diversas partes del mundo, se siguen registrando fenómenos de este tipo, siendo las lluvias de peces las más comunes. Sin embargo, lo visto aquí no es todo lo que ha caído del cielo. Quizá en un segundo video abordemos otros inverosímiles casos de estas lluvias, venidas aparentemente de otra dimensión. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete al canal y déjame un comentario. Y si quieres apoyarme para que sigas subiendo este tipo de videos, suscríbete a mi Patreon. En la descripción de este video te dejaré el enlace.